Mi nombre es Inmaculada Beses y soy oboe del Quinteto Globo Ensemble, formado por Gala Kosakowski, Jessica Rueda, Andrea Pérez y Natacha Correa. Tocar en el Museo de América ha sido una gran experiencia para nosotras. Notamos como la energía que transmite pues, estar rodeadas de tanto arte, y sobre todo arte americano, y pues uh, también relacionándolo un poco con nuestro programa, que también viene a ser de compositores totalmente americanos. Hemos tocado cuatro piezas. La primera de ellas ha sido Summer Music, de Samuel Barber. Después hemos tocado el quinteto de Elliot Carter. Y después hemos pasado de Norteamérica a Sudamérica, tocando a Paquito de Rivera y el quinteto de Medaglia. Esta iniciativa de MUSAE me parece de vital importancia, sobre todo para dar más visibilidad a museos que quizá la gente no conoce tanto dentro de la Comunidad de Madrid, pues poder relacionar dos ramas de arte como es la música y las bellas artes. Queremos agradecer esta oportunidad al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Bellas Artes, a la Acción Cultural Española, a MUSAE, a Juventudes Musicales y al Museo de América.